Y un box, hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un box más de este canal. En esta ocasión, vamos a hacer el, la apertura de este que es el Maximum Gold Eldorado, como muchos <ríe> lo pronuncian. Ah, listo. Entonces, eh, pues bueno, tenemos 5 para destapar. Vamos a ver si nos salen algunos de estos artes alternativos. Que la verdad es que todos son muy llamativos. Y bueno, les va a salir también el tema de lo que son eh, Pues la ficha, la ficha técnica del producto Y lo que venimos buscando, que pues entre una de nuestras prioridades es Pues ese Access Code Pero bueno, si no, también hay otras muchas cartas, pues también bastante buenas Que nos pueden salir Primatec Baby Sauria Cop -toker. y el Mago Oscuro Muy bien, la verdad es una carta muy nostálgica. Sí, frame, frame driver. Número un calling. Número 2. El ditch el Golden Lord, este es del arte, es uno de los artes alternativos. Y este también, que es pie grande, muy bien, muy bien. Y este que es un otro, Baguska. <risa> Perfecto, wow Pues ya la hicimos Access Code Toker En el primer display Listo, con esto Con esto recuperamos todo <risa> Poderosísima carta Una de las mejores cartas Que existen actualmente en el metajuego Y ahora pues ya es nuestra y este también es un, me parece que es un alternativo, lo que sí, no sé, es si sí, es nuevo, me parece que no es nuevo, pero bueno, vamos a ver qué más nos sale, la verdad es que vienen muy, muchas cosas muy, muy buenas, Rainbow Neos, número un Caos Ritual. eso de que mi vida es un caos. <risa> y bueno, aquí hay otra está, es Metal Dragon. Listo. Con access code ya la hicimos. Para ahora sí empezar a ganar algunos duelos. <risa> Bueno, aprovechando les voy a platicar que hace poco fui a los locales y, y me enfrenté con la baraja, una baraja estructurada de Pues la de Cyber Strike. Y. y pues no, la verdad es que me fue súper mal. Sí gané, tuve la oportunidad de ganar dos duelos, pero bueno, ya eso se los platicaré más adelante. Pero muy buena experiencia, la verdad es que. Eh, pues las personas muy amigables, todos. Aunque sí, siento yo que malbarate algunas cartas, pero bueno, de todo se aprende. Y pues si ustedes me ven por ahí, pues ya saben que malbarato cartas. scout <ríe> Toker, Elichir, vamos a irnos más rápido. Scrap Quimera, listo, y otro de estos. Alternativa me parece y Prank it's Place muy curioso porque como que no vienen en orden, no sé si sea parte del control de calidad. El Gold Sarcófagus Broken Line Geist. y Destiny Hero Plasma. Wow, este es. Esta era de mis cartas favoritas, la jugaba hace mucho tiempo. Y es muy poderosa porque tiene un efecto continuo que niega efectos de monstruos. Y este arte alternativo está súper bien. ¿A ¿Ustedes qué opinan? Muchos artes alternativos nos han salido. Tranquitos, tranquitos. Este es el conquistador Raigeki <ríe> Super poderosa en mis tiempos Y también era muy muy poco accesible digamos y exodia, wow. <ríe> Qué bien se ve ¿eh? así con su con su rareza de gold. La verdad es que no tengo experiencia jugando con estas cartas, pero he escuchado que de repente se maltratan. El Mental Gironeos. Y Book of Moon. También muy nostálgica de mis tiempos. Y wow, este este me, me encanta bastante, este monstruo. Esa rareza también me gusta mucho. Que solo brillan las letras como. como si fueran ultras, pero. pero no. <risa> True Weather painter. Y... Coder Painter no no de Golden Line Nos salió... Nessie. Este no sé si sea harta alter, alternativa. No, no lo recuerdo. Y Pod. Perfecto. Pot of Extravagance Muy bien, seguro lo usaremos en alguna de nuestras barajas Nerd Magician, Twin Twisters Starlight Pro Y, y, y otro Elditch Caos y Y... Oviraptor Almirash. Otro Nessie. Y... Sky Striker. Rocket Tracer Otro Raptor, Vamos a ver <risa> Perfecto, otro Access Code ¿Cómo ven, dos en uno Wow, no puede ser, no lo puedo creer no lo puedo creer. Muy buena salió esta cajita. Un libro de la luna. Y pues ya lo que venga es ganancia. Este es Bigfoot en el arte original. IP mascarena. Mascarena. Muy bien. Esta es una carta que es muy útil siempre. Pero bueno, este es el arte original. Vamos a ver el último. Listo. Pasando al resumen del checklist nos salieron 3 de 5 que veníamos buscando. El precio del producto fueron 137 dólares en preventa y en total las metalizadas suman 262 dólares. A continuación les va a salir lo que es el top 5 de cartas según el precio y por último vamos a mostrar lo que es la carta favorita que en esta ocasión va a ser Access Code Toker que nos salió dos veces